Te lo quiero llevar Que mm. no te lo vas a llevar Porque Sí, yo pues. ¿Quieres balos? Toma los balos De... ¿tú? ¿La presa? Sí, te las he dejado ahí ¿La pieza? ¿Te la has llevado tú? No, no. ¿Por Porque como bueno, no la he visto Mira, no sueltan una. Ya, estos coches pequeños, sí. ¿Los camiones cuántos sueltan? Mm, dos o tres. Dios. ¿Eso también suelta? Y esto también. Sí, todo lo que sea de metal, que sean coches, suelta. Pero, eh, claro, eso suelta piedras. Todo el metal este que te sobra a ti, pues me lo no, yo. yo. Cuatro. No habrá no, por ahí. No, no, no nada. Haceme una corredera. Yo ¿Qué? tengo. Si quieres, te la doy. La, ¿La Para hacerte la corredera. Una, ¿Una pieza lleva? No. Si quieres, ¿no? A ver. No, no me falta una. Mira, llevo otra. Me llevo yo, yo, la verdad. Aunque. Okay. La correa. No hay pieza. Toma, tío. Vamos a quedar con las camas. Una amiguita. ¿no llevas tú? Ojalá Voy a ver si el corte césped suelta No, eso no, ya lo he probado Bueno, lo voy a picar uno así Yo creo que voy a poner. ¡Ey! Hey. ¡Oh, hamburguesa! ¡Aaaaaa! Ah. ¡Chiloalín alta! No... si... Antes de salir a mí me, a mí me había dicho que si quiera un box Yo le he dicho así Pero, ¿Te gusta la hamburguesa? Y solo la hamburguesa? No, si le, antes de que se vaya le había dicho no. que me compre un box ¿Entramos ahí? Sí, porque a mí lo que me gusta es la carne de arriba Las patatas están sí, la carne es el La hamburguesa sí porque hacen buena otra carne. ¿Sabes lo que molaría del arco? No, no sí. sé. Que por lo menos cuando gastas una flecha, que la puedas volver a coger. Porque es que es muy, muy poco realista que cuando gastas una flecha la puedas volver a coger. Es Gastas una flecha y ya lo tengo que tenerlo. Dejo de si la pierdes. Ya no puedes. Coger. Yo creo que esto también vale, ¿no, Rusa? también no coches. No, no, los coches. En Alameda hay. En Alameda sí hay coches. Eso, ¿qué Tío, ¿no tienes no, dos piezas? ¿Solo una? ¿A la tuviese. Mira, ve. No, no, no, mírate. No tengo ni huesos. Qué cofre todo. ¡Oh! A ver, dale, vez, a lo mejor tienes. ¡Oh! Pino, venta. Dale, Ruso. No, no, mira, no tengo ni... Nada. Para la tuviese. No. Tío, pero ¿no hay coches por aquí o no? Que Yo con esta mierda no quiero luchar. ¿Por qué te hacen? A mí me gusta. Déjame hablar. Uh, bueno, ya, ya, no, ya no, ya no, mato con las correderas. Que cabrón. Aunque no es, es verde. Hostia, han mejorado esto, han hecho una obra, o qué? sí no lo sabías. No. Sí, hay una rana. Oye, ¿para qué sirve? El... No hay coche, y se le han picado todos los dos rata. Eso. Oye, Claudio, ¿para qué sirve el, el recurso este que te da ra la rana? Creo que, ¿sabes? Creo que ya sé para qué es. Ah, ya sé, ya sé para qué es. Oh. Es para un arco. O el han picado. Y cuando... Y han picado. ¡No! ¡Es una furgoneta! Fargoneta ¡Dos ¡Dos! Sí hay dos! Hay dos furgonetas. ¿Dónde es Marco? Y, y un coche, vamos con esto ya. Ah, ángel. este lo han picado. Este lo han picado. Ah, ni este nada. no, este no, este, este está bueno. Falta pieza. Aguento. No suelta. Está bueno. Quítate de ahí. Perdido, perdido. Está buena. Bueno. Mira, ves que a lo mejor la has y no te he cuenta. usaban las furgonetas a 40 y, y el coche es a 800. Ah, yo creo que ha dicho, si, puso este y creo que troleaba. troleada aquí. Si sí, no lo compro, eh, el poder. Yo pensaba que tampoco troleaba dentro. Échame la lechuga. Esa, ¿Es sí, alguien ah, es un susti. Es mejor la fuga, dice. El azul Es herramienta que tú tienes sí. ¿Te acuerdas el susil este pequeño táctico? Pues es el que tú tienes Susil ese pequeño Táctico ¿Y lo llama? Susil táctico El pequeño, mira eh, ¿Qué grupo? cogemos cogemos? ¿Este o el otro? Este, vale. más cerca El de la montaña este. Está más cerca, para no tener te... que gastar material subiendo. Cabrón, pero si hay unas columnas el guapitos. Voy a hacerme las balas con esto y voy a pillarme esto. Tengo huesos, pero no tengo... ¡Eh, llama! ¡Llama! ¡Llama! Dice, no lo haces? ¡Eh, llama! ¡Llama! Aire. Un ¡Que no! ¿Que no. Me ¡Llama! ¡La llama! ¡La llama! la llama no! llama hay una llama! ¿Qué te crees? te llama, tío? otra vez? una llama? ¡Te lo dije! te he dicho? Una llama Ay, vale. ah, igual nos han quitado ¿Sabes para qué? Para meter piezas de coche dentro ¿Sabes? Voy a pillarla Es que te lo he dicho Que he visto la llama Madre mía, pero qué suerte Una hidro pilló una llama Y ya está esa? Sí Oye, o sea, Ah, no, eso no eh, Déjame a mí pero qué es eh? un fusil lo quieres o no? no te sirve para hacer scar, pero ah, a ver, a ver. esto revienta esto revienta yo ¿Eh? dime que va a dejar ahí la, la poción y me la llevo eh, otra poción ver cuánto cuánto que tal te ha dado aline de eso? no pues sí que quita, mira, este es el daño. Está bastante el arma. Creo que por aquí hay coches. A menos que los hayan picado los Entonces ratos No, pero la lancha y un Sí, la, la, la lancha sí suelta. No que la hayan picado, pero la lancha sí suelta. Y yo siempre sí, pues suelta. ¿Qué es? ¿Cómo Vale. ¿Me puedes cubrir? ¿Te lo tienes? No. ¿Sabía? Sí, la pica? Suelta. Ya, porque cuando te creas algo de azul pasa épico. A no. Claudio eso que te suelta a la rana... Nacho, hecho nos quedamos aquí, ¿no? Uh, vale. Eso que suelta a la rana es para hacer un arco fétido. Sí, cuidado. La escopeta esa es buena también, ¿no? pero como la corredera ¿no? La escopeta esa que me han marcado... que me has, marcado... que, como, me has Oh, me llevo este arco, este es bueno Este quita un montón de vida Un montón de vida, ah no, no, no Yo también, ¿no? Ya se me ha golpeado esto Sale que puedo construir algo con él, pero no puedo fabricar nada en realidad ¿no? ¿Con el arco? Sí, con el arco este... En verdad no se puede, ¿no? Mira con este si sí se puede, con el arco este. Mira con este si sí puedo crear puedo este y este. Gente, gente, gente, vamos. No sé, te ha comido. 27 casco de fuerza de vera. Para más 30 puntos. Esta partida nos hemos hecho de oro. De oro no. ¿Qué tenés que hacer? Uno de esta partida nos hemos hecho de oro. Oro no, de puntos. Um, me cago en la batería. Me cago en la batería. Cúbreme. Rápido, rápido, rápido que viene. Bueno, terminar los estrellas. aquí, aquí, aquí. ¿Bueno? Te arregató porque se tenía corredera. Vamos, Línea. ¡Ven, buenísimo! ¡Ven! ¡Salva! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Eres buenísimo! 10 kills lleva 11 o 12 o 13, 15, 30, 30. Vamos, vamos a ganar, vamos a ganar la rusa. ¡10 kills! ¿Qué? ¿Qué reventa? Esta partida he hecho yo un montón. Mira, no ha hecho nada. Dice que ha hecho un montón, tío iba a rematar al 100 porque he visto que tenía el base. Pues. hostia pero se no, no. el cable este porque no sé dónde está el mío ah sí, aquí está abajo Aquí ti leí mi lo malo y a ver si este cable cargo ¿Eh? dónde está el mundo de la otra vez van, ¿eh? sí, sí, a ver si lleva arriba si tenía, tenido Todo dónde está el al otro, al de las PAS, me lo he cargado de una forma épica. ¿Sabes lo que he hecho? Me he ¿Aquí caído. Scar, ali, una y otra, Bien. No, yo tengo el fusil este. Vale, vale. Bueno, no, mejor me llevo la SCAR. Estoy, si puedes llevarte este, esto, está reviendo oh, no, Hay dos pociones, una por ti y otra por mí, pero no, no la puedo coger. No me deja. Espera, creo que me la voy a llevar yo. Déjame. No. ¿Qué costa? Noooooo. Ahora he conseguido, no sé cómo. Cógela. ¿Sabes lo que he hecho? No. He tirado los minis. Era un mini, pues, ¿no? no sé, yo Tengo cuatro. Ya. ¿Vale? Ya, tu es fusil, no es plástico. ¿Qué? La he escogido Ya, pero tengo. Vale, gente, gente, gente. Vamos a subir a Pais. ¿Está en ahí o no? Estoy. Han bajado, que gilipollas las No, no, ellos Han bajado, que gilipollas que 25, 30... Madre mía, me ha cargado una de lejos Tengo minis, pero tío, no, no vaya ¿O quién lleva? Eh, no Tiene arco Qué puta rata no, no, ahí hay otro dúo Ese es otro dúo, déjalos, ¿27? déjalo, déjalos 27 Vale, estamos en el punto, recuerdo Sí, sí. tú dejarlo. Si ¿Eh? estamos en el punto, mejor. ¿Tiene materiales? No hay dos. Joder. Es que no tengo, Yo tengo solo 460 de metal. ¿No hay abajo, Link? Sí, abajo me parece que sea bien. ¡No! Claudio, las lechugas que pillé al principio me han servido. Toma lechugas, échate. Échate lechugas. Te hecho, y échate de paso Yo no estoy mal, yo. Aunque sea una. Madre mía, pues al final las lechugas que me llevo al, al principio me han servido. Estamos te en el punto. Ven, ven, ven. Está conmigo, ¿no? Sí, sí, estoy. Que eh, el eh, compa no ganarla a ganarla. Pues, ¿Querían no, ¿sí, 6 personas? ¿Qué punto? No se pique del árbol. No pico yo, yo. Alina, hay gente arriba, hay gente arriba, no te pongo ahí. ¿Lo has escuchado? Sí, sí. Ya más, ¿no? Pero, Pero soy de arriba, subí. No, de que arriba. yo cable. Gente. No tengo match ¿Tú tienes algo? Yo creo que esta partida la perder porque no tenemos match ¿Tú tienes menos materiales, ¿qué hace gilipollas? ¿Se sigue disparando sin tener... Sin estar cubierto? Sí, sí, sí. Cada día veo gente, más mongol en no este sé. hablo lo de arriba Yo lo de arriba, que creo que uno tiene arco ¿49? Otro 49 31 y 30 Vale, esos, los de arriba están craqueadísimos 45, 45, guay, guay, guay guay. Aline, guay, espame ahí, cabrón Guay otro Muerto, ¿uno? Guay otro, guay, guay, guay, guay, guay Muerto uh, Te lo remato Buena Madre ah. mía, esta partida, ¡Qué partida acá Guay ese Cuidado que lleva un arco. ¿Estamos en punto o no? Metió... estamos en el punto, ruso! ¡Madre mía! No, no, yo lo lo tenemos nosotros no, no. victoria. Yo estoy guay. me tienen zona, ya. coge ahí. Guay, guay, guay, guay. ¿Muerto? Bueno, bueno, bueno. Madre mía, ahí hay un montón de materiales. ¡Guay, guay, guay! guay blanco, blanco! Madre mía, ruso. Madre mía, esta partida es la polla. La polla. Que ese y cuidado que lleva un en arco, entonces. Una lleva arco. Ah, pillado hay materiales, tío. No. ¿Están ahí los dos o no? No, ahí hay uno. ¿Ha muerto uno? El otro aquí abajo. Aquí abajo. Conmigo. El no tiene materiales. Está blanquísimo, güey. No, bueno. GG. ¿Seis kills ya, ¿y tú? Uh, yo diez. Ah, no, yo doce. Tengo diez, doce kills. Dieciséis kills nos hemos hecho. Y 60 puntos de la No, yo, yo llevo 6. ¿Tú cuánto? 12. No, tú llevas 4. 4. Yo llevo 12. 16. 16 kills. Madre mía, 16 kills. Sí, sí, eh. Madre mía, pero al principio.